es decir, del mandar obedeciendo, y en ese sentido lo que nos va a presentar hoy Jerónimo va dentro de esas directrices y por lo que yo lo he escuchado, por su enorme compromiso con los pueblos originarios y barrios en la Ciudad de México, con todas las diversidades ideológicas y políticas que hay, verdaderamente es un trabajo de muchos años y que refleja justamente esta, esta sabiduría que han tenido los diferentes eh, movimientos en la Ciudad de México que son eh, muy complejos y que son de diversa amplitud ideológica eh, en donde se ve reflejado mucho este quehacer de Jerónimo de todas las plataformas políticas en las cuales él ha participado y que seguramente eh, les va a ser sumamente eh, interesante ver cómo se han venido consecutando y para rematar con broche de oro, tenemos aquí también eh, posteriormente la presencia de otra ponente que nos va a hablar sobre la nueva constitución en la Ciudad de México. Para que veamos que estas justas en pro de la defensa de los derechos humanos no son justas que ahora tengan periodos históricos en donde había un periodo, a veces se nos eh, quiere decir, en donde eh, se eh, creaban todos estos palimpsestos eh, del derecho colonizador y que ahora tenemos que justiciabilizar ese derecho, no, ahora me parece que tenemos que eh, tener eh, eh, las, dos, eh, las dos armas eh, justamente avanzar constitucionalmente y eso es lo que se hace hoy en la constitución de la de la Ciudad de México, avanzar en esa lucha que todavía no está ganada, que es el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y al mismo tiempo, también un movimiento indígena importante, beligerante, que haga justiciabilidad de esos eh, propios derechos, pero siempre de la mano de las luchas en avanzar en ese reconocimiento constitucional. De manera de que a veces eh, se nos pretende pensar desde ese techo de cristal de que la lucha ya está ganada. Eh, así se pensaba incluso en muchos espacios de Estados Unidos, en donde la supuesta democracia, eh, a veces se pretende de que muchas eh, luchas históricas ya se han avanzado muchísimo y después cuando nos vemos los retrocesos nos damos cuenta que a lo mejor habíamos avanzado un, un, un paso nada más y dimos dos para atrás y entonces eh, creo que lo que nos presenta hoy Jerónimo no solo es original sino que además es vivencial y yo creo que eso es lo más importante, es decir que más que teoricemos vayamos hacia la realidad y a partir de la realidad hagamos nuestras construcciones eh, teóricas, epistemológicas o lo que nosotros querramos hacer desde nuestros eh, eh, espacios académicos. En fin, ya me volé cinco minutos de más. Eh, eh, dejo a Jerónimo eh, con toda la confianza y libertad para que inicie con su conferencia. Gracias. Bueno, pues muchas gracias aquí al... El doctor Carlos Ordóñez por la invitación nuevamente a este seminario, me da mucho gusto estar por segunda ocasión aquí con ustedes, eh, compartiendo nuestra experiencia respecto a la lucha jurídica, la lucha organizativa de nuestros pueblos, de nuestras comunidades indígenas eh, y sobre todo como les dije la vez pasada, me da mucho gusto que los jóvenes eh, estén involucrándose en estos temas y no tan jóvenes también porque esta es una lucha este, de, de todos ¿no? es muy importante que se dé este relevo transgeneracional que le llaman porque si no poco a poco se va quedando en el olvido el tema de la defensa de los derechos de la existencia de los pueblos y se van invisibilizando de tal manera como dice el doctor Orgoñez van a pasar unos 15, 20 años y van a aparecer por ahí algunas gestas ideológicas reclamando los, los derechos como sucedió con el ejército Zapatista en el 94 ustedes saben pues el mundo el mundo no sabía que en México había indígenas ¿no? ¿sí? No sabía el mundo que había indígenas, sino que hasta que apareció el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con unas máscaras para llamar la atención. Y fue así como se dieron cuenta que ahí estaban los pueblos. Y fue así como... Este, pero también detrás de, de este asunto había todo un, un trabajo ideológico donde se trató de buscar de invisibilizar a los pueblos, es decir, homogeneizarlos. Como ustedes saben, este, en, en la historia de, de nuestro país como nación, pues lo que se buscó en su momento era crear una sociedad homogénea, ¿no? donde nada más existiéramos puros mexicanos. ¿no? Y se nos dijo que era un país, que, era una, que éramos una nación, que teníamos territorio, población y teníamos un idioma, que era el idioma español, territorio nacional y teníamos ahí nuestras figuras jurídicas y con el tiempo pues esto fue cuestionándose pues se fue cuestionando y de tal manera que pues también los pueblos dijeron nosotros también tenemos territorio también tenemos población también tenemos nuestro propio gobierno tenemos nuestra historia, no nuestro sistema normativo se empezaron a cuestionar varias varias este varias hipótesis que ya se daban por hechas ¿no? entonces igual ahorita me llega el recuerdo de los acuerdos de San Andrés La Reinsal, ¿no? que se firmaron hace 20, 22 años este, y son tan actuales para muchos hablar de los acuerdos de San Andrés Larrainsal es como un documento ya viejo, ya tiene más, más de 20 años ya no, ya no es ya no es vigente ¿no? ya no es vigente y no, si nosotros nos podemos saber, analizar nuestra realidad es tan vigente esas exigencias de los pueblos porque se les reconozca como sujetos de derecho público que se les reconozca su derecho a la libre determinación a la autonomía, al autogobierno que es el tema que vamos a abordar el día de hoy bien este pues pues el objetivo de, de esta plática con ustedes es compartirles dos casos dos casos eh, eh, que se han judicializado aquí en la Ciudad de México y que los hemos litigado, en particular los he dado acompañamiento a estos casos y no es el único caso que tenemos aquí en la Ciudad de México pueden existir otros casos más a nivel nacional hoy en día este pues parece ser que estamos dejando también de lado un, una etapa de la de, de la teoría de los derechos indígenas ¿no? hoy los pueblos indígenas se están abocando están acudiendo a los, a los tribunales para hacer justiciables los derechos indígenas ya no tanto, pues que ahí está el convenio 69, ahí están los tratados internacionales ahí están las declaraciones, ahí están eh, los pactos eh, eh, se, eh, hoy en día pues ya se están acudiendo a los tribunales han habido reformas importantes en nuestro país que nos han permitido eh, que nos han permitido eh, hacer una argumentación y que los jueces no es que sean sensibles sino los jueces tengan que acatar tengan que acatar ya las disposiciones legales ¿no? Una de esas reformas pues, es el artículo segundo constitucional, cierto que fue muy cuestionado en su momento, eh, pero pues hay algo rescatable en ese artículo segundo constitucional. Los otros, las otras reformas, como ustedes bien saben, es la reforma al artículo primero constitucional del 2011, en materia de derechos humanos. ¿no? También está a la reforma del 2008, en materia de procuración e impartición de justicia o de seguridad jurídica, ¿ya? ¿no? también esa otra reforma que nos permite abandonar un sistema penal inquisitivo a un sistema penal este, acusatorio adversarial. Y igual con la reforma de 2011, que seguramente ya lo han abordado ampliamente. ¿no? Y bueno, estas reformas. Y, y no olvidar las las este, las declaraciones sobre la declaración sobre derechos la declaración universal sobre los derechos de los pueblos indígenas ¿no? la declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas aprobados en el 2016 bien estos instrumentos han sido base han sido pilar para que nosotros podamos ir a los tribunales y argumentar y exigir la justiciabilidad de los derechos. Este es por este la, por el lado del derecho positivo, pero también por el lado de los derechos eh, de los sistemas normativos de los pueblos indígenas, hacerlos valer, hacerlos exigibles, justiciables. Igual acompañado muchas veces de otros recursos que seguramente ya se han hablado de los amicus, ¿no? Pues los amicus, las los peritajes antropológicos, y de tal manera que con todos estos, estos, estos bagajes jurídicos, antropológicos, el de los sistemas normativos, se han acudido a los tribunales a dar cuenta de, de los derechos que existen, ¿no? Y bueno, este... <coughs> y lo cual ha permitido últimamente ir avanzando poco a poco como lo vamos a ver, lo vamos a analizar en estos momentos bien, pues vamos entrando en, en materia, como les decía que el objetivo era analizar dos casos este, de un pueblo originario aquí de San Andrés Totoltepec el primero va a versar sobre el, el nombramiento de, de un representante ante la ante la delegación que le llaman subdelegados o enlaces auxiliares, tienen varios nombres pero en el caso del pueblo se le conoce como eh, subdelegado ¿no? y el otro es eh, los, manuales, los manuales que emiten las delegaciones los manuales administrativos que emiten las delegaciones en el cual en estos manuales se establecen cuáles son las funciones de los subdelegados ¿Sí? Y vamos a ver en este caso cómo, cómo, cómo ante el desconocimiento, cómo las delegaciones, este, este, señalando que respetando el convenio 169, las declaraciones, el artículo segundo, todas las disposiciones legales que analizamos, pues cómo atropellan la, la autonomía y la libre determinación de los pueblos. Y, como a través de una acción declarativa, el tribunal le dice: Pues, pues vamos a aclarar este punto porque pareciera ser que va, va a ocasionar un daño. Bien, entonces, pero para entrar a ver estos casos, quisiera analizar ustedes, como ustedes, así de manera muy rápida, el, lo que el tema sobre la, la, la, el derecho a la libre determinación de los pueblos, digamos, para ellos nos encaminando. Seguramente en este tema ya lo van a abordar, a lo mejor puede resultar un poco cansado, pero nada más para, para encarrilarnos, pues, ¿no? Miren, pues la definición que se tiene de, de la libre determinación, una, una definición genérica, es que es el derecho de los pueblos eh, a autodeterminarse libremente, eh, perdón, es el derecho que tiene un pueblo para decidir libremente su condición política, sus propias formas de gobierno, desarrollo económico, social y cultural. Cuando en esta definición se refiere el, el derecho que tiene un pueblo, este término ya fue acotado en el convenio 169 porque los pueblos se refieren a los pueblos como el pueblo mexicano, el pueblo chileno, el pueblo guatemalteco, tienen el derecho a la libre determinación, pero en el, en el convenio 169 es un término que fue discutido y dijeron no, no nos referimos a las naciones, nos referimos a los pueblos indígenas, a los pueblos tribales que están dentro de un Estado, ¿no? Hacen esa acotación y el convenio. Bueno, pero esta misma definición es aplicable el, al, al, a, los, a nuestros pueblos, ¿no? Bien, pues vamos, esta, este derecho a la libre determinación, eh, se encuentra en el artículo segundo constitucional ¿no? en el párrafo cuarto nos refiere que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se, se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional aquí ya nos va, nos va acotando ¿sí? a lo, que, lo que dice el convenio 169 que eh, que la libre determinación se va a ejercitar dentro de un marco de autonomía ¿no? este término, recordando un poco en el 94 generó mucha, mucha discusión ese, ese tema se volvió polémico porque decían, decían que los pueblos indígenas se querían independizar de México se querían, este, querían hacer otro país es decir, el, quienes manejaban este pensamiento eh, conocían lo que estaban diciendo, sabían que los pueblos se referían a una autonomía, eh, a una libre determinación, pero bajo, bajo un, un régimen estatal, a eso se referían. Pero quienes quienes argumentaban lo contrario, es decir, que los pueblos indígenas querían independizarse, querían este pulverizar digamos el país querían balcanizar México, no creo una palabra muy sonada en aquel momento pues evidentemente no era gente que no conociera del derecho gente preparada del que, de, de los asuntos jurídicos, pero lo que buscaban era obstaculizar el reconocimiento de los pueblos indígenas eso es lo que se estaba buscando porque eh, Aquí me viene a la mente, en el 2001, cuando se estaban debatiendo el tema de los derechos indígenas, eh, en una mesa que, de análisis que tenía Carmen Aristegui, fueron los principales este, representantes de, la, de las cámaras de diputados, de las fracciones parlamentarias, me parece. Y, y ahí, hablando... Eh, un personaje del PRD hablando que pues, que los indígenas hay que apoyarles, hay que echarle la mano, hay que reconocerles su derecho a la libre determinación, a la autonomía, que este, han sido marginados. Y un personaje también muy reconocido en la política del panismo, este, le dijo al, al periodista, no mi amigo, le dice, no se trata de un, aquí lo que estamos discutiendo no se trata de un asunto de... De, este, de apoyos económicos no se trata de darles políticas públicas aquí se está tratando de un asunto de poder ¿no? de eso se, se trata se trata de un asunto de poder de reconocer figuras jurídicas eh, con todo un, un sistema de derecho frente a otro otro sistema y que aquí venimos a hablar también del pluralismo jurídico pues de eso se, se trata el asunto de la, de, la, de la autonomía y de la libre determinación entonces pues se argumentaba también en aquel momento, aquí en el país los pueblos indígenas no serían los primeros entes autonómicos ya hay entes autonómicos ya está la UNAM es un organismo autónomo no ya están bueno, las universidades en general están los municipios no el Banco de México también es un organismo autónomo hay muchos organismos autónomos entonces no había por qué entrar a un debate tan estéril y este pero bien la el, el autonomía se, se determina en el párrafo cuarto que se tendrá que ejercer en un marco constitucional que asegure la unidad nacional, es lo que les decía, que es lo contrario de balcanizar, ¿no? que se asegure, que quede clarito, pues, que, le, que no haya duda de que se vayan a querer ir los pueblos balcanizar a México. Bueno, el, el reconocimiento, dice el, el párrafo, el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y en las leyes de las entidades federativas, esto, aquí también se pedía que ese reconocimiento se diera en la Constitución, porque si no está en el techo constitucional, nosotros como abogados sabemos que difícilmente lo podemos rebatir este, a nivel local, pero bueno, se mandó a las, a las constituciones locales. Aquí algo muy triste también, que se decía en su momento, es que ya conocíamos y sabemos que cuando una disposición local se va a una normatividad, digamos, de otro nivel, de otro rango, como es a, a las condiciones locales, pues ahí se olvida, ahí se queda, se, nadie lo, lo va a tomar en cuenta, ¿no? Es decir, como, pues ahí se vaya y a ver qué, qué hacen los demás, ¿no? Y en muchos estados, si ustedes se darán cuenta, hay ahí, ahí estados es que no han legislado este, este artículo segundo constitucional, no han emitido su, su, su reglamentación. Y bueno... Y dice, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, los criterios etnolingüísticos y de asentamiento, eh, asentamiento físico. Bien. Bien, en, la, en el mismo artículo segundo constitucional, nos señala la, la aplicación de la libre determinación. Dice, esta constitución reconoce y, y garantiza, aquí Decirles que cuando dice la constitución esto reconoce, esto no es gratis, porque anteriormente en algunos reconocimientos algunos algunos reconocimientos digamos de derechos indígenas, eh, la constitución se, se decía que otorgaba derechos, ¿no? y, y eso también es parte de la lucha, dicen no, no, nosotros no nos otorgas derechos, nos reconoces derechos. Y las palabras tienen que ver mucho, pues. Entonces, bueno, este es ahí un logro, y, y garantiza, dice, la, esta cuestión reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para, y aquí viene, viene el para, vienen vienen varios varias fracciones donde se van, se van este, desglosando eh, cuáles son los efectos de la libre determinación bajo la, la autonomía. Y en su fracción primera dice, decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos, y se sigue. Elegir, de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno pero aquí nos vamos a detener en la primera fracción en el que dice decidir sus formas internas de convivencia y organización social económica, política y cultural vamos a analizar este, estos casos donde se se hace valer que hay una violación a la libre a, a la libre determinación de los pueblos y a su derecho a la autonomía en su modalidad de que no se respeta su, su este sus formas internas sus formas internas políticas ¿no? formas organizativas, organizativas internas políticas y sobre este punto pues vamos a hablar de estos dos casos ahí hay más social económica cultural pero nos quedamos nada más con la con las formas políticas miren en materia electoral este, esto lo vamos a hacer desde el punto de vista en materia electoral para el ejercicio de los derechos políticos el primer caso y este debo decirlo acá que lo lo, lo trabajamos con con la misma gente de, de un grupo de personas del pueblo, y con personas ya arriba de 60 años, quienes recuerdan todavía sus formas organizativas. Antes de decirles, decirles que el pueblo de San Andrés, Totoltepec, se encuentra ubicado aquí en la Delegación Tlalpan, sobre la carretera federal. La Cuernavaca, ¿no? Está en el kilómetro 21. En San Andrés Totoltepec, la palabra totol, pues viene de, de pájaros, dicen, ¿no? Totol, cerro de pájaros, ¿no? Aunque otros decimos que totol es guajolotes, ¿no? Pero bueno, este, pero ahí está el nombre, pues, ¿no? entonces ese es un pueblo que pues ya eh, digamos está siendo digamos, absorbido por la mancha urbana ¿no? digamos todavía ellos tienen tierras de cultivo todavía siembran la milpa pues, la mitad del pueblo en comparación de otros pueblos más hacia abajito ¿no? este, que están en la delegación Iztacalco que ya que ya no tienen estos, digamos, como estos, estas formas. ¿no? Entonces el pueblo tiene, eh, tiene varias, varias este, instituciones que, que las han venido manteniendo a lo, a lo largo de, de su existencia, como es el, el. tienen un comisariado de hechos, un comisariado general, tienen, tienen el, el, un comité de festejos, tienen. Eh, tienen, tienen como cuatro o cinco figuras tradicionales entonces eh, yo vivo en ese pueblo de San Andrés eh, como les comentaba la vez pasada yo soy mixteco del estado de Oaxaca eh, tiene alrededor de 15 años que estoy viviendo aquí en la ciudad de México y, y en el pueblo de San Andrés y a lo largo de este tiempo pues pues con los originarios, pues hemos sido muy respetuosos, nos llevamos bien, este, no, nos, no nos gusta introducirnos en sus sistemas pues, organizativos. ¿no? Hasta que un día nos invitaron, dijeron, oigan, vengan, vamos, entérense cómo está el asunto, porque pues sí hay, hay, cos, hay cosas que no nos gustan, ¿no? ustedes saben del tema, y pues acudimos, acudimos y este, <coughs> y ellos no, ellos tienen una figura de estas figuras que les estoy comentando tiene una figura que es el subdelegado ¿no? subdelegado el... y entonces eh, preguntando y platicando con ellos y también se hizo un, un peritaje antropológico respecto a esta figura eh, es interesante es interesante porque la gente del pueblo con, conoce a los subdelegados como autoridades tradicionales algunos y otros no los reconocen como autoridades tradicionales eh, otros lo reconocen como representante del pueblo ante la delegación ¿no? y entonces hay una confusión allí y en esa confusión pues se cometen algunos atropellos eh, porque al subdelegado lo nombran eh, lo nombra una junta cívica ¿no? esta junta cívica se igual se lleva a cabo en, en un proceso de elección ya sea con papeletas o con mano alzada y en esta elección, eh, para nombrar a los de la Junta Cívica, que pueden ser tres o cinco o seis integrantes de la Junta Cívica, es un órgano electoral, eh, uno de sus acuerdos han sido que sean personas de la misma comunidad, que sean originarios, eh, ya sea de padre, madre, que tienen que acreditarlo con sus actas de nacimiento. ¿no? Pero para el proceso, y entonces la elección la abren a originarios y no originarios. Aquí hay, un primer, hay una primera violación al, a los, al derecho eh, eh, político electoral, porque el derecho de votar y ser votado es un binomio, no lo puedes separar. Si puedes votar, puedes ser votado. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Y esto y entonces esto pues va cambiando va, se va modificando y entonces nombran esta junta cívica bajo estas, estas formas y el que, los que tengan los cuatro o 5 votos mayores son los que integran la junta cívica y que hace la junta cívica pues este, es el órgano de organizar la elección del subdelegado el, el subdelegado el perdón el, una vez que nombran al la junta cívica eh, ellos sacan una convocatoria para la, para la elección del subdelegado pero también emiten o sacan un, un reglamento como un, un reglamento electoral digamos ¿no? eh, donde se, se especifican varias cosas donde el, quienes tienen que ser quiénes van a ser candidatos este el, en, en, en esta ocasión se puso que los participantes a o candidatos a sus delegados, tenían que pagar 5 mil pesos para poder participar, sufragar algunos gastos. Bien, entonces, se saca esta, esta convocatoria y decirles que cuando se hace el proceso electivo de la, de la Junta Cívica, la, la convocatoria este, la, la emite la delegación, la firma la delegación, Le, la, la firma la delegación, lo firman los... Este, los de la Junta Cívica y bueno, ahí pues viene ahí viene un primer cuestionamiento les pregunto a ustedes si la, delega, la delegación tendría que firmar una, una convocatoria ¿no? Ajá, y este eh, tomando en cuenta el derecho a la, a la autonomía y a la, y a la libre determinación, tomando en cuenta que lo que decíamos es que los pueblos eh, van a tener que decidir sobre sus formas internas ¿sí? sin que ni ningún, ningún organismo estatal pueda participar o intervenir ¿no? ellos firman la convocatoria este, <coughs> eh, la convocatoria tiene muy poca difusión ¿no? además la convocatoria se hace con letras muy pequeñas eh, y, entonces estos son son actos violatorios al derecho del pueblo, de la, de la comunidad, incluso la gente adulta que les comentaban, ellos decían, no es que antes no era así la elección, ¿no? Tenía, había, había otra forma de elegir a los a los delegados, a la Junta Cívica. Y entonces, <coughs> eh, eh, al momento que se nombra la, la, la junta, a la Junta Cívica, pues presentamos un primer recurso, impugnamos esa, esa, esa convocatoria por la intromisión de la delegación. ¿no? Eh, después, como ustedes saben, bueno, y en materia electoral, no se puede suspender los procesos electorales, se continúan. Se impugna la, la, la, la Junta Cívica, al, al mes se lleva a cabo la elección para el subdelegado. Eh, se nombra al, al subdelegado igual se impugna la figura del subdelegado porque ahí aparecieron otras irregularidades por ejemplo quienes integraban las las me, la mesa de la mesa eh, eh, eh, cómo decíamos los estaban como representantes de, de casilla había unos que eran de no eran del pueblo eran dentro del pueblo y votaron porque en el reglamento decía que quienes formaban parte de la mesa de la mesa de casilla tenían el derecho de votar, algo parecido como lo que sucede en las elecciones, ¿no? Si ustedes son representantes de un partido pues y están al frente de una casilla, pues votan ahí aunque les tocaran otra casilla. Entonces se hizo eso. Eh, este pero antes, eh, hay un otro hecho que se me olvidó de la, de la elección de la Junta Cívica es que hubo gente, se cierra se cierra y el zócalo del pueblo ya no permiten que la gente entre con sus. a votar. Hay quienes salen van al baño a comprar ya no pueden entrar, aunque traigan su papeleta allá para la votación. Entonces, hubo algunos que pues me dicen, se los pasaron otros que están por la reja. ¿No? Otro pues que lo hace bolita y lo tiró. Y lo levantó ahí un este. o un encargado de la. de la delegación. Uh -huh. Y este. Y no sabemos qué pasó con ese boleto, a quién se lo dieron, ¿O qué fito